Leer, pero, no, pero no. Hola, hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos a su programa Actualización Sistémica. Es un placer nuevamente estar con todos ustedes y ahora. Hola, muy buenas noches a todos, vamos, bienvenidos a su programa. A, vamos a continuar y vamos a pasar con Isa Miranda quien nos va a hacer la presentación del presentador. ¿Qué tal? Una vez más, aquí en esta su casa, con sus amigas. Ya saben que a nosotros nos encanta traer invitados súper especiales, que son, aparte de jóvenes joviales, como no? mm -hmm. claro que sí, y mm -hmm. tienen unas vibras fenomenales. El día de hoy. Daremos un temazo con una persona que les va a encantar cómo explica sobre este tema, el machismo. Yo creo que a muchas personas les va a ser, ¡ay! ¿cómo que machismo? Pues sí, la verdad es que a veces sí. Y lo tenemos tanto las mujeres como los hombres, ¿eh? no solamente los hombres, las mujeres lo comentamos a final de cuentas. Entonces, sean bienvenidos a esta su casa. Abundo, bienvenido. Y antes de darte la palabra, mi querida amiga Leslie, haznos los honores, por favor. Pues buenas tardes a todos. Gracias por estar acá con nosotros, acompañándonos en este programa de actualización sistémica. Traemos aquí a nuestro querido, queridísimo Facundo, con un tema que creo que nos va Primero estábamos así con los pelos de punta. Pero vamos a ver que, eh, qué bonito va a ser este tema. Bienvenido Facundo este y pues ya yo creo que ya sería de más que vamos al grano porque hoy sí vamos deprisa, señores bienvenido dale Facundo el micrófono es todo tuyo y pues ya a darle entonces muchas gracias buenas tardes buenos días buenas noches a todos los que nos contanten en cualquier parte del mundo sea o no machista sea o no feminista o sea o no hembrista el día de hoy me encargaron un tema un tanto difícil, pero por eso mismo me gustó, me encantó el tema, porque me encantan los temas difíciles este, acá en CAFA, Centro Holístico en Monterrey Nuevo León, capital del mundo civilizado, nos gusta entrarle duro a las cosas que que, que causan polémica hoy nos hablamos del machismo, que cómo afectaba al mundo, que no más afecta a las mujeres y todo y yo me quedaba pensando en un principio cuando cuando me iba armando el eh, lo que iba a exponer decía, bueno, es que el machismo no solamente afecta a las mujeres y a los hijos, también afecta a, a los hombres, y pues me atreveré es a los hombres a los que afecta, porque nos ubica en, un, en una posición poco agradable en cuestión a la, a la raza humana. Este, el, el concepto mm, referente de la superioridad del hombre por sobre cualquier ser no importa aunque sea mujer, o aunque sea lo que sea, eh, ante cualquier ser, este, cambia todos los, todos los ámbitos. El feminismo, por ejemplo, del que tenemos la primera referencia en Grecia, con MEDEA, este, trabaja no por el, la superioridad o por el desarrollo de la mujer exclusivamente, no, trabaja por el desarrollo del hombre y la mujer. Entonces, el machismo rompe con ese paradigma originalmente planteado en la raza humana, porque por eso son hombre y mujer. Son los dos, son los dos polos a desarrollar. Pero el machismo ya es, una, ya es un este, ya es una masculinidad enferma. En realidad. Pero ¿de dónde viene esta, esta masculinidad enferma? Y ahí es donde nos ponemos polémicos con todo el mundo, porque pues esta masculinidad enferma empieza con el seno materno, que son las que, son quienes empiezan la educación del ser humano, son los que recurrimos en todo momento, porque quien tenemos en casa es a mamá, no a papá. Papá se va a hacer a el proveedor, se va a hacer lo que se vaya a hacer otro lado que nos trae el billete y nos trae la comida. Y yo quiero decirte que es superior. Las mujeres son las que le están dando la educación a los hijos, a los machistas, de que deben de ser los protectores, que debe ser la mujer, la que debe ser protegida por él. ¿Por qué? Porque soy la reina, porque soy tu madre, soy tu madre, soy tu hermana, soy tu esposa. Entonces tú debes de proteger a las mujeres del clan, a las mujeres del, de la tribu, en un rol que tenemos destinado desde nuestros propios orígenes, y si no, pues veamos el Génesis, por ejemplo. Este, entonces, el, el machismo viene a ser la consecuencia de una represión o una educación errónea que nos mantiene en posiciones de poder, tanto a uno como a otro. Sí, podemos ir con mujeres por ejemplo, en Inglaterra, en Estados Unidos, que, que difícilmente van a aceptar una situación machista. Algunas lo aceptarán, pero analicemos por qué. O es por educación o es por conveniencia. El machismo se deja crecer, ¿por qué? Por educación o por conveniencia. ¿Sí? Aquí en, nuestro, en nuestra ciudad Monterrey está la Universidad Autónoma de Nuevo León, y la Facultad de, Medi de Psicología, perdón, este, tiene un programa este, que se les llama Los Forcados. Son de 20 25 hombres en promedio que van accediendo este, a este programa de reeducasculinidad. ¿sí? Donde se van, hablan entre ellos, terapia de grupo, a fin de cuentas, este, donde se van hablando sobre este tema. Sobre los porqués, ya han llegado hombres que dicen: Yo no soy machista, yo soy abierto. Ah, y empiezas a platicar, y ya, ahí está el detalle machista, y ahí está. Pero buscan los orígenes, y es por educación o por conveniencia. Tarde o temprano vamos a llegar a esos dos parteaguas, y digo parteaguas porque si es por conveniencia, ¿de qué o por qué o para qué? ¿Quién fomenta esta conveniencia? Y es por educación. Es las mismas preguntas que nos hacemos, tanto de uno por otro lado. Este, energéticamente hablando, el, el lado derecho este, es el lado masculino. También nos dan algunos este, señales. ¿Tiempo? La... No, espérate. Ahí párate para que no nos perdamos tanto. Ok. Te voy a hacer una pregunta. Dime. Dime o dinos a todos, comparte con nosotros... ¿Cómo es que, que ejerce Facundo Ríos el machismo? ¿Y cómo el, fa, el machismo ha formado parte de tu vida desde, desde tu niñez? Fíjate que me lo preguntaba yo hace unos días, ¿qué tan machista soy? Y yo, yo aseguraba, por los mil vientos que nos llegan del norte o del sur, que yo no era machista. Todos los hombres somos machistas, todos. En lo personal Facundo Ríos, en el ejercicio de una autoridad, soy el hombre de la casa, bah, machista. Okay. Algunos reflejos pueden ser muy sutiles, muy sutiles, pero es una actitud machista. Sí. Mi esposa me, me avisa, me informa de lo uh -huh. que sucede en casa. Cuando en realidad somos dos y los dos tenemos poder de decisión. Sí. Se está ejerciendo un machismo. Sí. Mis hijos. Mi hijo, ah, papi, me estuve en el colegio. A ver, la semana pasada. Mi hijo, el más pequeño, son jamilitos, son hermosos los dos hasta eso. Este, y él me decía, me peleé con un compañero. ¿Por qué? Porque yo quería mi lugar. ¿Dónde querías tu lugar? En tal lugar donde se junta todo mundo. Ah, ok. Y platícame, ¿qué personas se juntan en ese lugar? Mayormente niñas. Ah, ok. Eso es machismo. Y vienen disfrazados desde nuestros inicios. Sí, entonces Facundo, ¿cómo lidia con eso? Dándome cuenta. Dándome cuenta y le digo a mi esposo, oye, no es que no tienes que informarme de nada, si tú tomas esta decisión, yo te apoyo. Nos sentamos a platicar situaciones que hay en el vivir diario y yo le he dicho, ¿sabes qué? Mejor tu opinión, mejor hacemos tu, tu situación que estás planteando, porque es mejor que la mía. El hombre es muy práctico, demasiado práctico somos los hombres, las mujeres son más pensantes. Sí. Las mujeres piensan más a futuro qué es lo que sucede, ¿sí? Porque está implícito en ustedes las mujeres. En nosotros los hombres es muy práctico, vamos a terminar esto, sí, vamos a terminarlo, vamos bueno, carpetazo y vámonos. No pensamos en las consecuencias después de que damos el carpetazo, las mujeres sí. Entonces, eso nos fomenta mucho a nosotros que caigamos en esto. ¿Por qué? Por educación o por conveniencia. ¿Sí? No sé si te contestaba tu pregunta, Leli. Ah, pues está muy interesante. <risa> pero nos saltó la otra parte, pero le doy la, el micrófono a Isa para ver si ella tiene, o, o Joyce, si ellas tienen alguna otra pregunta para ti. Adelante. A ver, me gustaría, como papá, tocaste el tema de papá. Uh -huh. En cuanto a la educación, bueno, pues sabemos, y, y está muy de la mano, ¿no? Realmente habrá. <risa> es cuestión de educación y otros van a decir no, pues es cuestión de conveniencia dependiendo el, el papel en el que nos ubiquemos o, el, o lo que nos convenga contestar es lo que vamos a responder. Uh -huh. Yo te diría que es conveniente es conveniente en ambas partes es conveniente y socialmente es a nivel educativo o tradicional ¿no? Entonces ambos puntos convergen en el mismo camino y se resuelve diría diría la abuelita en la cama ¿No? Porque a final de cuentas tu esposa es quien toma las decisiones, pero eh, socialmente tú eres el que manda. Pero dirías tú, la mujer es la que piensa todo y tú nada más dices, ajá. Entonces, entre nuestros amigos con mi esposo, llegamos a un punto en el que de pronto estábamos con varios amigos y ellos estaban defendiendo el punto de que de el machismo, ¿no? que no, que es que el hombre es el que manda y no sé qué. Entonces yo me empecé a reír. Y mi esposo entiende perfectamente cuando yo me río, pero también cuando, ¿sabe? Cuando voy a vomitar algo. Vomitar me refiero a que digo las cosas tal y como van. No les endulzo ni dan nadita, ¿no? Entonces, él inmediatamente antes de que yo hablara responde, yo tengo la última palabra en mi casa. Y se quedan todos, sí, salud, salud. Y dice, sí, mi amor, sí, mi vida. Entonces, esa es la última es correcta. palabra que tiene mi esposo en casa. Y socialmente se puede decir que él es el que manda, pero a final de cuentas la última palabra es sí, mi amor, sí, mi vida, porque dirías tú, ya tomamos la decisión nosotras. Pero en cuanto a la educación, ¿qué te, ¿qué te parece que un niño pequeño de nueve años, que ya estamos hablando que tiene conciencia de sus emociones, que ya las es reconoce? Es correcto. Llore. Es un niño. Es un niño. Todavía a los 13 años, 15 años, llora. Todavía a los 20, a los 30 años, llora. ¿Qué hay de malo en eso? No, no te quita la masculinidad. En las mujeres es una forma de expresión. ¿Por qué lo aceptamos en ellas que nosotros no? ¿Por Ningún qué entonces ha sido tan... ¿A ti te permitieron llorar lloraba. cuando eras niño? Sí, sí, yo lloraba. ¿Sí te permitían llorar cuando eras niño? ¿A mi esposo no? Sí. A mí y yo sí. he tenido problemas con, de fricción eh, con él porque no permite que el niño llore, porque le dicen, las, las niñas son las que lloran, los niños no. Mm -hmm. Entonces es parte del machismo social que se vive por lo menos aquí en México. No sé las compañeras si también eh, sea parte de la educación, que eso no es una conveniencia, ¿eh? eso es, es parte de la educación, pero es algo muy común en todas las familias, por lo menos de habla hispana. El que a los niños, por ser niños, les digan, las niñas son las que lloran. A mí me toca eso. Yo lo he hablado con mi esposo al punto de que él se molestaba porque mi hijo de nueve años llora cuando algo no le sale bien, por impotencia, por gestión de sus emociones, porque él está trabajando y está aprendiendo a gestionar sus emociones. Correcto pero eh, sí recuerdo, y él me lo dice, a mí nunca me permitieron llorar. Por eso te pregunté, ¿a ti te dejaban expresarte llorando? ¿O también te decían que un niño no debe llorar? Porque si hablas de Monterrey, híjole, son mucho más... No, pues, más Déjame decirte, muchachos. Son machos, pues, de la garza y garza. Pero este mismo ejemplo, tú lo ves en países como Japón, los que hemos estado en estos lugares podemos palparlo. En Japón, en Israel, en Siria, en Francia, en, en diferentes países, en España. ¿Hay machismo? No nada más en, en países de habla hispana. En todos lados hay machismo. En todos los países, aunque sea el país más antimachista, tienen machismo tan sencillo, el hombre es la cabeza de la familia, y de dónde lo sacaste, ah pues es que aquí en Génesis, en la Biblia dice que el hombre tiene que, y las religiones todas las religiones te lo dicen, y he leído todas las Biblias, y todas te lo dicen, la mujer tiene que seguir al hombre y si la mujer es más inteligente ¿qué hacemos los hombres? ¿la seguimos o nos quedamos con nuestra equ equivocada posición? si la mujer lo permite, el hombre sigue con la equivocada posición y se lleva a la familia de encuentro el hombre no domina la casa, no manda en la casa sí. tampoco manda afuera de su casa la mujer tiene ventajas en la casa porque es la que está al tanto sí. yo no voy a llegar a aquí a mi casa, que es casa de todos ustedes, ya se los he dicho muchas veces, y voy a decirle a mi esposa, es que estás mal en esto, así, así, así, así, porque ella conoce más. Así como ella no me va a venir a decir aquí en el consultorio, es que estás mal en esto, en esto, en esto, en esto, porque yo, así como ella en el hogar, yo en el consultorio tengo la razón. El producto que a ella de este consultorio se le entrega a ella. ¿Por qué? Porque ella tiene más conocimiento de los que pasan en el hogar con los hijos, para que ella destine lo necesario a su criterio confiado lo que debe ser. Y así los dos erigimos nuestras torres, nuestro número 11 en la numerología. ¿Sí? Somos iguales. El machismo está enfermo, es producto de un hembrismo. O viceversa o viceversa. Fíjate que yo creo que es es tiene mucho le doy crédito a Isa, le doy crédito a Facundo, pero creo que también eh, es cierto, tiene mucho que ver la sociedad y y es muy personal, ¿No? De acuerdo a la evolución de cada persona, porque sí es cierto uh -huh. que la persona no sabe qué es eh, esta educación emocional, Sí, y traes traumas y traes una mochila llena de tanta cosa de lo que nos ha enseñado la sociedad, te vas a someter a un marido machista. Vas a tener miedo de salir adelante y ¿qué le vas a dar a tus hijos? Que no se expresen, que no expresen las emociones, ¿no? Y es ahí creo donde está esta evolución, preparar al, a los matrimonios y no tiene que ser un matrimonio nuevo porque podemos tener una infinidad de años casados y vamos a estar en fricción. ¿Verdad? Pero sería reestructurar, No, Lo que es eh, esa comunicación, hablar claramente, decir qué sé yo, qué sabes tú, lo que es bueno para nuestra familia, llegar a acuerdos. Y por lo menos, este en mi mi siempre siempre eh, mi esposo y yo. y yo vamos decisión vamos a hablar primero. no, no, no, no, se puede ir nadie sin permiso. sin permiso Porque... qué porque por lo menos yo, vengo de un hogar machista de Latinoamérica. Eso es así como que, imagínate, querer cortar eso desde un principio. Entonces, por eso te digo que es bien personal. En, en muchas personas de mi generación y que se convierten, nos convertimos en terapeutas, venimos peleando con eso para reestructurar nuestro matrimonio, ¿no? Hacerlo diferente. Pero sí es cierto, el que no es terapeuta el que no busca la información va a padecer de esto hasta que pues ya lleguen ¿no? al punto donde despierta. Pero ¿qué? Viene, el mundo ha sido machista, pero es parte del equilibrio, porque ahora viene la era de acuario, la femenidad, y entonces va, viene el equilibrio. Ahora la mujer es la que toma un poquito más la batuta, ¿por qué? Porque así es, es ese proceso que nos lleva. Así que, mujeres al poder. De hecho, esta posición que están teniendo, este, las pone también ustedes a prueba. Porque ya tuvieron 2,350 años de decir, vamos a querer hombres que nos cuiden. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar aquí en casa. Yo soy la reina. Ahora, voy a ser la reina dominante. Sí. Y va a ser lo mismo, porque tengo el soldado allá afuera que me va a proteger. La diferencia es que ahora es a ojos vistos. La que manda es la mujer. Es la creación. Es la copa donde se vierte toda nuestra existencia. Salimos de la copa hacia nuestro mundo material cuando nacemos sí. entonces ¿qué tanto peleamos los hombres con el machismo? ¿qué tanto pelean las manifestaciones que se hacen de mujeres diciendo ni una más y basta etcétera, etcétera, el feminicidio famoso aquí en, aquí en México que tenemos tanto no se terminó de comprobar se acusa de feminicidio pero no se ha comprobado legalmente. Se comprobó un homicidio. Pero vas a las raíces y de 20, uno, quizás dos, sean feminicidios declarados. Y eso es en todos los países. Si no, volteen a ver África. Volteen a ver a Medio Oriente. Donde por no ponerse el curva correctamente, la mataron. Entonces, es mucho que pensar en este sentido, ¿no? Es un, es un tema polémico. Quizás me estoy poniendo del lado de que no deba, quizás estemos levantando ámpula, pero qué bueno, porque vamos a hacer pensar a la gente. En realidad, ¿qué es el machismo? Es lo que me dijeron mis amigas que creen ellas que les fue, que es machismo por como les fue en la fiesta. Es lo que me dijeron mis compadres, mis amigos en la borrachera de los viernes. Porque ellos se sienten reprimidos. Y yo quiero ser hombre, no quiero parecerme a los reprimidos de mis amigos. Yo quiero ser el que tiene el control de todo. ¿Qué tanto es el ego que nos mueve? A mi hombre, ella me puso el cuerno. ¿Cómo es posible? Él le puso el cuerno a ella. Bueno, socialmente pues es más visto. Tampoco es posible. ¿Sí? ¿Cuánto gana un hombre? ¿Cuánto gana una mujer? En la misma empresa, en el mismo trabajo. ¿Por qué? Legalmente hablando, porque ella tiene días que no funcionará al 100 y tiene maternidad y tiene días en los que va al colegio del hijo. El hombre no. El hombre se puede desprender de eso. Y volvemos otra vez al caso de Medea y Jason, el de los argonautas. Jason la engaña con Glicel, la, y la hija del rey este Caronte. Y socialmente dicen, ok, va. Entonces, la exclusión social, la misoginia de la época, los machismos en los que él engaña, él se va, este, se olvida del vínculo, este, ella se queda con la familia, tiene que hacer frente a la vida, este, las mamás solteras, el machismo, el paternalismo, patriarcalismo. Empieza con ellos, con Medea y con Jason, el único referente que tenemos real. En la actualidad lo estamos repitiendo. Entonces no es un problema que sea nuevo, no es un problema que, que estemos viendo desde las... Épocas modernas. Es un problema que tiene toda la vida. Lo llevamos en los, en los genes. ¿Sí? Y tú lo acabas de decir, saber. Mi esposo socialmente es la cabeza de familia. Porque socialmente, ¿quién lo construye? A los hijos, ¿quién nos enseña a decir, mijita, usted calladita se ve más bonita? Yo a mi hija no le digo eso. Mi hija, cuando usted no esté de acuerdo, grítelo, háblelo y como se debe de hacer. Defienda a su hermano cuando vea que está siendo agredido. Y a su hermano, defiéndeme a su hermana. No me la cuides, porque ella no necesita que lo cuiden. Mi hija se sabe defender por sí sola. Mis hijas se saben defender por sí solas. Mis hijos no son hombres de que digas te callas porque yo le digo. O que levanten la voz para tener una discusión con su pareja. No. Y a mí me dicen, oye, ¿tú, tú de qué lado estás? Del lado de la razón. De la comunicación, que es el principal mm, grano a exprimir en este problema del machismo si reventamos el grano de la, de la comunicación fallida, entonces vamos a terminar con la represión de sentimientos, de emociones, por creencias, como les digo, mal dirigidas, que no pudieron expresarse de acuerdo en las diferentes etapas de la vida. No sé si me explico. Y me han dicho, oye, ¿tú eres feminista? sí. Sí, soy feminista porque estoy en pro del desarrollo del hombre y de la mujer. Uh -huh. Si me dijeran eres hembrista, pues diré no, para nada. Ahí, ahí <risa> sí soy machista. <risa> uh, ok, Por de lo bueno. natural. Déjame decirte, están preguntándote cosas ahorita. Están súper buenas, te dejo saber. Eh, Steven di, te pregunta, si en una pareja de lesbianas, una maltrata con violencia a la otra, ¿es machismo o es feminismo? Cuando hablas de polos opuestos, hablas de una energía. Uh -huh. Cuando hablas de polos iguales, hablas de una igualdad. Tiene que haber un dominante y un dominado y eso es solamente asunto de la pareja tengo amigos que, es, que es, eh, un, unos amigos que se han casado con sus parejas que ellos tienen, tienen bien claro yo juego el rol activo y yo el rol el, el pasivo ¿Sí? ese es un acuerdo entre parejas Ahí no hay machismo, ni hay feminismo, ni hay hembrismo. ¿Sí? es una cosa entre iguales. Bueno, tú en qué vas a vibrar y yo en qué voy a vibrar para que esto funcione. Qué tan dominante vas a ser. Lo que te permite el otro. Lo que necesita el otro en la medida que te puedo controlar siendo sumiso. En este caso sería lo que te permita la otra, porque si estamos hablando de lesbiana, sabes sí. que ellas eh, generalmente es porque una tiende a ser el, el lado varonil, ¿no? Sí, sí. Y en los gays igual. Exacto. Uno tiende a ser el lado femenino. Yo Entonces, quisiera, quisiera aportar algo en ese punto antes de que se vayan a, a otro más. Serían, en este punto yo lo veo así como que al que castraron de alguna manera ahora está castrando al otro. Porque se siente, ¿no? Imagínate, también es un patrón de comportamiento. ¿Qué aprendí en mi casa? ¿Qué vi? Entonces todo esto se, se desboca y como si dicen, hay uno que necesita ser abusado y el otro que abusa y se juntan. Como la electricidad, el ¿no? hombre y macho, porque uno activa al en otro. Libro. Entonces, sí, yo creo que ahí, otra vez, llegamos a la, a la, a la base de que este, platicar, hablar, comunicación, y responsabilidad también. No, no irresponsabilidad, o sea, responsabilidad. Responsables, ¿no? ¿Cuál es, es mi lugar? Paciente. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Llegar a acuerdos? Porque imagínate Así. si no... Ya no es pareja, se convierte en una relación de madre e hijo, o madre, no, quien tiene el poder una que la otra, madre e hija, ¿ves? Entonces, ahí hay que tomar de eso, corten, corten con, con, la, con esa imagen de papá y de mamá. Es que lo reflejamos las 24 horas del día, papá y mamá. No podemos cortarlo. Isabel. Gracias. Yo quiero aclarar esto. Creo que finalmente, no importa el rol que estén ocupando en la pareja, cuando hay violencia, discúlpenme, pero no es la pareja correcta. No. Pregunta qué es lo que quieres para ti. ¿Es para ti esto que estás recibiendo? Porque a final de cuentas, si te están violentando, pues tú eres la persona afectada. No importa el rol que tengas en la pareja, no importa la preferencia sexual que tengas. Si tú estás recibiendo un maltrato o una violencia psicológica o física, ¿qué estás haciendo ahí? Esto es una relación tóxica. Y estamos hablando de que hay cambios de energía, pero no porque vaya a salir un ser femenino de ti. No, no, no, no. Estamos hablando de que son cambios de comunicación, cambios de apertura, que va a seguir habiendo muchísimas cosas en cuestiones sociales como el machismo. Sí, que nosotros tenemos la capacidad para educar, de una nueva manera a nuestros hijos como lo está comentando Facundo por supuesto que es nuestra responsabilidad ahí es donde entra el aporte femenino y masculino de la persona, de que tú dices yo vengo de una sociedad, de una familia A, A, -A, -A, -A, -A Z, Y Fría. no quiero esto y entonces nosotros, es nuestra responsabilidad cambiar la educación de los niños del futuro de los adolescentes de hoy no de los que van a venir dentro de 20 años porque ya no nos van a tocar son a los del presente, con nuestras acciones, con nuestra pareja. ¿Nosotros somos los violentos? ¿Por qué estamos siendo violentos? Escuchen su interior. ¿Por qué están siendo violentos? Basta de sacar las cuestiones reprimidas. Para eso existen los terapeutas, no la pareja ni los hijos. La violencia no está permitida en ningún sentido, ni con las plantas, ni con los animales, con ningún ser vivo, ni a tu persona, ni siquiera maltratarte en decirte soy tonto, soy fea, soy egoísta, soy, no importa, ya lo fuiste, arréglalo. De eso se trata el cambio energético. No es que vas a ser, que vas a empoderarte como mujer. Mujeres, escuchen esto. No es un empoderamiento femenino de que, ay, ahora voy a hacer más cosas. Discúlpenme, pero ¿cuándo hemos dejado de hacerlo? Si tú eres una mujer que trabajas, también eres madre y también eres esposa y también eres hija y también eres amiga y también eres pareja y tienes que cumplir todos los roles. No te equivoques, no vas a salir a gritar, no es necesario que salgas encuerada, no es necesario que hagas escándalo. El ruido interno es lo que te hace querer gritar. Escucha lo que hay dentro de ti, ese ruido. La persona que escribió el comentario, si está siendo violentada, Pregúntate por qué estás permitiendo que esta violencia suceda. ¿Qué quieres llenar? ¿En qué vacío estás queriendo llenar? ¿Por qué estás justificando el hecho de que te violenten? De cualquier manera, ¿por qué te permites a ti misma tú violentarte? Desde decir y aceptar que tienes la culpa por lo que está sucediendo. Amarse en toda la extensión femenina y masculina es del cambio del que hablamos. No nos equivoquemos con las palabras sociales del machismo, del patriarcado, del matriarcado, del feminismo. No, hablamos del amor en femenino y en masculino, del respeto íntegro como personas. No hay que equivocarnos, no hay que aceptar violencia, jamás, jamás, ni en primera persona, ni hacia los demás, ni recibirla ni darla. Esto es bien importante que lo tengamos claro. No importa el rol, no importa si eres ama de casa porque Facundo mencionaba, la mujer en la casa es la que lleva el control de todo, pero también llevamos el control de muchas otras cosas. En la actualidad hay mujeres que trabajan, y no porque trabajan, dejan de ser madres, dejan de llegar a lavar ropa, dejan de llegar a cocinar, dejan de revisar tarea, porque cuando una madre no se ocupa de la casa, y de los hijos, y de la pareja, aparece el tercero en discordia, hombre, mujer o pato actualmente ya no sabes ni qué les va a gustar o qué se les va a apetecer, porque al final de cuentas solamente es un gustito pasajero. Hay tanta, tanto exceso de libertinaje, ya no hay libertinaje, hay exceso de libertinaje, que prueban aquí, prueban acá, prueban allá, prueban acá, y si nosotros dejamos que nuestras generaciones, nuestros pequeños, consuman todo lo que hay a su alrededor, va a ser tóxica su vida. No esperen que el día de mañana tengan una vida plena, porque desde ahorita los están descuidando. Eso es del cambio que estamos hablando, eso es de lo que se refiere el tema. A ver, ¿dónde está el machismo en mí? ¿Qué estoy permitiendo yo? ¿Qué estoy educando yo? ¿Qué permito en mi persona? ¿Cómo hago que ese machismo me cause daño o por conveniencia me beneficie? Recuerden que todas las cosas están a nuestra disposición para nuestro beneficio pero también para nuestro perjuicio. Entonces, ¿qué estamos haciendo en primera persona con este término tan importante? Mujeres, escúchense, escúchense. Y escúchenlo de la voz de un hombre que se los dice así, a micrófono abierto, para que no haya penas, para que se den cuenta que las cosas se hablan. La comunicación es básica. Y no quiero decirles en dónde me imaginé el grano del que hablaba Facundo, ¿verdad? Porque aquí el médico. Específicamente, cuando hablamos de un grano, ya sabemos en dónde está cuando es muy molesto. Ya me callo mejor. Continúa, por favor, Ángela. Bueno, déme a... en... chance, por favor. Aquí tengo dos preguntitas más y después me jalan las orejitas que no las dije. Bueno, dice Marcela Huerta. Deben de dejar llorar de a los niños para que puedan expresar sus sentimientos de adultos. Ok, eso era lo que explicaban antes. Aquí tengo algo. Eva del Agua nos dice, yo he visto que las mujeres pueden hacer hijos machistas. He conocido mamás que han hecho machistas y, ante, y terminan con su matrimonio. Entonces, fíjate, que, fíjate que a mí me tocó en alguna ocasión atender una paciente que le decía a la mamá, la mamá le decía a ella, defiéndase, mi hija, que no sé qué, bla, bla, bla, bla. Y en algún momento el esposo levanta la mano en contra de ella y le platica a la mamá. Y me quedé al lado, así como lo dijo ella. Y mamá me preguntó, ¿qué hiciste para que se enojara tu hombre? Adelante. Punto y final. Yo quiero decirles que invitarlos a todos y con eso voy a empezar yo a cerrar, ¿ok? Agradeciendo por su asistencia a este espacio y decirles que pongamos un punto final. Comencemos como mujeres a tomar la parte que nos corresponde, el 50% que nos corresponde y entremos en un diálogo con esa pareja, ¿no? Para que estemos los dos con responsabilidades, y también como madres, enseñémosles a nuestros hijos a tomar responsabilidad, que aprendan a cocinar en una edad adecuada, ¿no? sin que se quemen, preparémonos como, como, como mujeres, lo voy a hablar en mujeres, pero sé que hay hombres también que cocinan, porque mis hijos son hombres y cocinan, entonces este, enseñenle a sus hijos a cocinar si son mujeres trabajadoras como nosotros, compren esas usoyas para que pongan ahí, que se cocine solito y siguen trabajando. Acompañémonos de la tecnología y todo eso para, para empezar a salir de lo que tenemos que hacer todos nosotras. Todos vivimos en la casa y todos tenemos que cooperar en partes iguales, porque todos vivimos en una casa. Entonces, yo con eso los dejo. Gracias Facundo por tu, por tu aporte. La verdad es que muy muy importante. Gracias Isa y Joyce por este espacio y pues les dejo un abrazote y pues ya. Gracias. Le paso el micrófono al siguiente. Bueno, yo quiero decir algo. Eh, Facundo, te pedí, te pido disculpas porque la que se tiene que retirar soy yo. Eh, tengo una clase muy importante que no puedo llegar tarde, pero yo te quería pedir de favor si podemos hacer una segunda parte, porque para la, lo que te pregunté, tú ibas a exponer, pero por esta situación se tuvo que cortar. Te pido disculpas de veras porque no, no, no es. es bueno cortar así de repente y la gente se quedó. <risa> eh, te invito para que hagamos una segunda, un, digamos la segunda parte de esta ponencia tan bonita. ¿Y cómo se llama? Para que... Sigamos, ¿no? Eh, haciendo una conversación muy amena que de veras que estas conversaciones nos ayudan muchísimo a todos a, a, a entender que a veces como hembritas nos inclinamos más al machismo y, y el varón en veces se deja porque no quiere entrar en conflicto, pero al final eso no es bueno también. Y lo digo porque he visto pacientes así. Bueno, Isa, eh, algo antes de retirarnos. No, pues nos quedamos en puntos suspensivos. Hay claro. mucho café, hay mucho café que para seguir la plática, así que por favor hay que este, asegurar esta siguiente segunda uh -huh. parte, porque de verdad que este tema da para mucho. Hay, yo creo que muchas experiencias que todos podemos compartir, que el público también le pedimos que nos comparta estas experiencias. Creo que todos hemos tenido alguna experiencia que tenga que ver con el machismo y que platicándola se sana. Este espacio, ustedes saben que es una mesa para que se puedan hablar y tocar todos los temas desde un punto de vista muy diferente, más humano y personal. Así que Facundo, estás invitadísimo a la segunda parte. Ya nos ponemos de acuerdo contigo para la fecha que tengas disponible. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Compartan por favor en sus redes, déjenos todos los comentarios, los besos, los saludos a papachos. Los queremos a ti Facundo. Mil gracias por tu compañía, tus palabras, tu energía y todo lo que nos aportas. Señoritas, les mando un beso, las quiero, ya saben. Gracias, igual. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Disculpas, pero el tiempito se nos fue rápido. Eh, nuevamente les vamos a avisar cuándo va a estar con nosotros el compañero y vamos a estar nosotros para um, abrirnos un poquito más a este lindo tema muchísimas gracias buenas tardes a todos el día que ustedes gusten yo me apunto yo muevo todo yo me Okay. gracias